Hello, hello. Anyone have mics? Oh yeah, <coughs> ¿Te puedo que te preguntar? si alguien tenía el micrófono. Sí. Muy extraño en realidad. ¿Cómo diablos? Están Está en el rincón de la derecha, Eric. Están en el rincón de la derecha. ¿Y hay dos? ¿Y hay dos en la ventana? Ya lo mataron, ya lo mataron, ya lo mataron. Me cubro donde estaba cubriendo. Flash, flash. Ah, no. Buena. No, no fue buena, el tipo es malo. A, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Mongolo? ¿Hola? Eh, ese tipo sí es malo, loco. Me hubiese matado. Este caso horriblemente maldito, LPGol de venda. Me hubiese ¿A qué sensibilidad tiene tú tienes el juego? ¿A qué sensibilidad tú tienes el juego? ¿Cómo es? Ah, eh, porque no sé, el 20. Me compró un ataque a todo el resto ¿Quién de año me disparó? Aquí, en el otro rehén. El tipo entró corriendo como un loco En el revés, el en voy, voy, voy, voy, voy ¡El diáñe! Me quito una tapada, todo ¿no? Me quitan ese mono Y se pone a recargar Él, él tenía nueve de ¿no? palo, menos Pero ya quedense por ahí, ¿ya? Pues salto Tienes que malo no es que nosotros somos muy buenos Go city, go city, run, run, run Go with knife, knife Ok, no, no importa Raider, raider Ok No va a salir por ahí, no? Mm-mm Se lo va a poner en su carro, mira Yo sabía, es que yo sabía. Nice try 202 disparos de esta ronda Y le encuentro, no sé, pero le encuentro muy poco Concho. A mí no me gusta el skin de, de, de serigal que yo tengo Compré una Negev, a ver cómo se me da Mate a uno Ahora otro yo, Es que yo lo dividí Eric cubre tu área, Eric cubre tu área ver, Adiós Hay un arma dentro ¿eh? Veo que viene uno por las escaleras así que me voy a quedar aquí ¡Oh! mira, mira esta arma que me encontré en Lo el... vi cruzando, papá ayudate, Eric. Ya para acá, está metió para acá. Para la izquierda. Ah, está bien, está bien. No, lo maté uno ya se fue. Sí, se lo está rotando. Uf, mataron a este. no quiere venir por aquí. Buena, Eric. No, no roto nada. No roto nada. Ok, yo me estoy quedando con entonces. ¿sí? ¡Concho! Hay uno en el rehén de la derecha. Dos, dos en el rehén de la derecha. Vámonos por ahí, por ahí. Por te, por, por te, por te, Tú no lo viste, Eric, de por Dios. No, realmente yo no lo vi. Yo lo escuché, pero yo pensé, yo le escuché ni inquieta. Eric, tú tienes los audífonos al revés. ¿Sí? Ar arréglatelo, por favor. Que me vas a ayudar mucho. Cogieron dos rehenes, bacanísimo. Perdimos la ronda, me este eres estúpido, me este eres estúpido, que diáñe qué hizo, que el hizo. ¿Qué el, hizo? No. ¿Qué? el tipo, Ryan, el tipo estaba saltando y me mató. ¿Tú ves de la ventana? Saltando y me mató de ahí. Lol. ¡Loco! ¡Y no se muere! ¿Qué de...? La América, y... qué la América? Eh sí. Ah. Voto. No, mejor no es. Ay, no, no. Vota, ahí no, ahí no, ahí no, voy a navegar. Sí, vota, vota, dale. No América, mira lo malo que ese tipo loco. Vota, vot no, vo no, no, no, no, no, no, vot vota América, vota América. Y después navega. Sí, son primers. Oh, siempre me siempre me siempre me no pero y entonces flash Y le bajé a la izquierda. La viene uno. Viene otro, viene otro. No salga, no salga. No salga, que tiene WP. No le piqué, que tiene WP. No le pique no le piqué, no le piques. Entro, entro. Buena. ¿Cuatro enemigos? Mataste. No, no. Él es bueno. Es América. No, América es ahí. Ah, se me ha un Ay, murió un bot. Aquí a uno, loco. a uno. Lo dijiste, no es no, no, no, no. El bendito chefoso. A una automática vi disparando, loco. Y yo con mi suerte le me metí un gacho corriendo. Hay una enrén de la... la... Obviaron. Con automática. No la tiran, no la tiran. La... Eh... ten. Perfecto. Muchas gracias. Distinguido Erick. ¿Quién está? El morador aquí. Que rosa. Que rosa. Murieron los dos. ¡El diáñe! Murieron todos. ¿Y dónde? Vienen por checkers. Si, sí, vienen como dos. Te han incendiado. Luego metimos. Muy... ¿Qué? ¿Y cómo el tipo me vio? Duano. ¡Otra automática! No, esa, esa es la granada. Tengo cogiendo un ¿cuál fue? Ese. Añe, loco! Como que muy ¡Demasiado! yo Demasiado. ¡Ya! en el otro rehén No te por el de Total Bueno. Es que vamos a matar a ver Conmigo no sale eso. Office. Acuérdate que tú no, tú no ganas ni idea por recogerla, nada más te dan tiempo Ah, pero ese es que era es asqueroso Y a esa distancia me mató Es que yo lo sé lo tengo de verdad. Roti. Hay una... Uno no, no, no, no, no era. dos por ahí, por acá, por ahí. Los dos por ahí también. Padre. ¿Cómo es que yo fui de la mayoría de agonizaciones? Eh? Oh, acá. yo no voy a hacer nada, Vaya. Ay, que no lo logró, pero que no se vaya por ahí. pero mira el bot, ese bot vive loco. ¿eh? Oh, oh, oh. Ok, este me mató, pero yo tengo mi bot aquí, papá. ¿Tú crees que está más adelantado que el 3050? Y me mata otra vez y todavía tengo un bot de reserva ahí. <tose> <No. m Genüyor> Avante, que yo no quiero. Nada, guay. Queda uno. Atrás, atrás, atrás, atrás ¿Dónde está, dónde Dime, dime por, okay. por el rey Por el matar Por ahí y es que pero tú, ¡Otra tú. vez! di que tú! ¡Y es que tú! <risa> <risa> <risa> ¿Tú crees que yo soy idiota? Oh, Tranquilo, mi gente, que yo tengo mi bota aquí. Mira, me liquide a uno. LOL, voy al matapato, saltando. El matapato mata saltando. El tipo saltó. Y me mató, me mató con un hecho. ¿Se puede saber por qué no más quedo yo? El tipo es malo, yo estoy diciendo. Otro llevo, otro llevo. Lo voy a enseñar señor Ahí no está jugando Ahí no está jugando tan bueno en realidad jugando tan bueno Ok, bot, bot Ay un bot con una Negev Conchi, no a ninguno Ven Frank, que esto eres mi última esperanza, ven ¿Crees que yo no te oí? Poncho Eric, es un ren que tiene. Tú caminando. Hay uno que está por ahí. Oye, dos pasos nomás. Ellos están cogiendo para abajo. Ellos están cogiendo para abajo. Vete, vete, vete. Mira. Uh. No le ¿Y cómo que te va a salir aquí en la Aquí... gente fuera. Entra, Eric, entra. Corre, corre, corre, dispara. No todo movemos tan rápido y tan inesperado que ellos ni se le esperan. Poncho, no se muere el tipo 85, lo dejé. fighting no Ah, y... hay un tiempo por a El día Hello, Eric. ¿Qué diaño fue? Eh? Tío, Eric, hello, Eric, Eric dios oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, Eric, Eric. La partida sigue. Sí. Voy. Estamos ganando, estamos ganando. ¡Oh! ¡Falta una ronda! No me lo puedo creer. De verdad que no me lo creo, loco. Hasta las texturas se buguearon, loco. no Maté a este, Oh, a este, maté maté están ellos? ¿Dónde están los otros? Loco, las texturas se me buguearon, las texturas se me buguearon. ¿Qué importa ya? Yeah, ¿Qué importa? Esto yo lo voy a subir, loco Esto está siendo demasiado raro y épico Vamos No puede ser, de verdad, bendito internet del día No vengan junto conmigo para que no vayan a matarnos ¡Ey, Me un Mano, mire, que era para atrás, no loco, el... no. loco no. diane, no. qué bendito pique. Vendido inter. loco! A mm, loco. Oh, Dios. Loco.